Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? Estoy aquí porque les voy a mostrar el Happy Mail que le estoy enviando a mi amiga de intercambio, Ceci G. Voy a acomodar un poquito más la camarita para que ustedes puedan ver con lujo de detalle, cada detallito. En realidad le estoy mandando... Dos cajitas y voy a irles mostrando una por una. ¿Ok? Ya, la primera cajita, me voy a mostrar esta de aquí. A ver, está en redes. Vamos a abrirla por acá. Este es un tupper súper cómodo para ella. Y voy a irles mostrando uno por uno. ¿Ok? Eh, primero, lo primero que va a ver es. Eh, es mi floral mat, el mat de la Miscari, ahí está, bien adornadito, eh, lo he hecho uh, con una colección de, eh, de Battleback, y es una colección súper linda, súper dulce, miren todos los detalles que le he puesto a esta cajita, he cosido, en Tool, como pueden ver, acá hay bastante shaker. Todo está lleno de detalle. Le he puesto Glossy. Miren los, los macarrones, los heladitos, la palabra. Yo decidí hacerlo eh, hacerlo así porque Ceci es súper dulce. Y ella me envió también un Happy Mail y quise... Eh, devolver el Happy Mail para ella. Aquí le he puesto lijecitos, por aquí le he puesto esquineros, aquí le he puesto botones de diferentes eh, formas, colores, tamaños, algunas cuentitas, eh, algunas piezas pasacintas, ¿no? De Navidad, de Halloween, más eh, ganchitos como para que ella haga sus álbumes, eh, estos disquitos para su happy eh, miren estas bellecitas son preciosas son unos botoncitos que son muy bonitos estos son eh, de, de ballet otros son de animalitos como para bebé ahí los pueden ver también les estoy mandando algún navideño algunas florecitas Miren estos de aquí, los unicornios tan bonitos, más unicornios, una mariposita, miren qué bonito, más mariposas. Todo esto son detallitos para que ella pueda ir colocando en sus proyectos. Más cositas bonitas. Todo esto es, eh, son detalles, ¿no? Acá algunas piezas algunas piezas en blanco para que pinte, otras tipo por unas maripositas que siempre uso. Aquí hay unos detallitos, miren qué bonitos, como para sus detalles de, de lo que hace ella, para sus álbumes. Miren qué bonito, el pajarito y unos pomponcitos. ¿no? Por acá, por acá, por acá lo van a ver los pomponcitos. Esta es la cajita que todo lo estoy empaquetando. No se los estoy enseñando ya empaquetado, porque si no, ¿cuál es la gracia? ya. Luego le hice este álbum. Tienen que verlo. Tiene un pompón acá gigante. También hice todo shaker. Todo cocido. Todo cocido. Ahí está. Es una colección realmente linda. Le he seguido poniendo más detallitos. Todo, como les digo, está cosido. Y cada uno de los bolsillos, porque tiene varios bolsillos, tiene un regalito. Acá le he puesto unos cortes, unas palabritas. Ahí están, más palabritas. La colección realmente es hermosa. Ahí está, todo de, de dulces de cupcakes, de laditos. Ahí está, el corazón, todo como para que haga ella sus shakers. Ahí está. Este tiene un detallito para cerrarlo ahí. Ahí está. Eh, algunos cortes de mini sobrecitos. Y aquí hay un Papá Noel, aquí adentro. Se los voy a mostrar, para que haga un shake. Eso es lo que le estoy mandando a mi amiga Ceci G. Ceci G Studio. Ella me envió un happy mail precioso. Y yo quería enviarle también a ella algo con mucho cariño. Ahí está. Me voy a colocar acá. Luego le he puesto y le he hecho algunos tazos. Ahí están. Todos bien acomodaditos, empaquetados. Miren qué bonitos. Quedaron súper lindos. Miren, ahí está. Me encanta la colección. Le hice unos moñitos con full brillo. Todo es hecho por mis manitos. Aquí adentro de cada una de las bolsitas le puse algo de lentejuelas. Es hermosa la colección y, sobre todo, súper dulce. Así es como es Ceci, ¿no? Aquí, además, le aumenté. Eh, mi hija hace amigurumi y le aumenté algunas eh, eh, detallitos dulces de amigurumi. Ya, ya. Este es el primero. Ya, vamos a guardarlo bien. Le he mandado en estos tapercitos que yo sé que le van a servir. No voy a decorar los tapes porque yo sé que a ella le van a servir. Y luego estoy mandando este otro. Cerrarlo bien donde tengo más cositas que quiero mostrarles a ver, como les digo ninguno he envuelto todavía, ahorita ya lo voy a envolver todo, miren este banderín, Díganme si no es una preciosura también cosí acá le cosí le hice algunos detallitos de verdad me demoré bastante miren los heladitos pero todo, todo lo hice con mucho cariño para ella Ahí está. vamos a dejarlo por aquí eh, aquí le puse varias cositas en un, en un arito, le puse varias cositas como para que ella pueda usar, algunas flores, maripositas, ¿Mm? algunas cositas que ella puede usar y lo decoré con los colores con los que estaba trabajando. Hice también este eh, organizador también, miren, todo cocido. Todo está cocido, live y sweet. Y adentro tiene eh, estos detallitos de la colección de Daddleback. Son preciosos, a mí me encantan. Eh, algunos corazones de, eh, de fieltro, más piecitas. Acá le puse unos botones, unos stickers, no los ven por ahí. Todo tiene bastante detalle. Ya todo está cocido por completo. Le puse unos chocolatitos además. Y vamos a ver qué más le hice aquí. Aquí eh, le hice estos detalles. Miren, no es hermoso este, estos stickers. Todo con shaker. Me provocó coser y ponerle shaker a todo y se lo separé por colores. Le mandé este sticker de viaje porque ella viaja, viaja bastante y este otro de acá, miren todo tiene detallito y este tiene una cintita como ven, ¿no? lo bueno es que ella de aquí puede sacar eh, cada uno de, los, de las combinaciones de los shakers y por último un sobrecito que le puse eh, un pega pega y aquí también le puse más cositas eh, ha quedado súper lindo todo el sobre también es shaker, ahí está bueno, pensaba hacerle algunas cositas más, pero ya mi tiempo no me dio. Espero realmente que le guste mucho a, a Ceci y, eh, y que lo disfrute, porque yo también lo disfruté mucho haciendo este, este Happy Mail para ella. Muy bien, aquí ah, tengo un, un washi también de la misma colección. Espero que les haya gustado y que les, les sirva de inspiración en algún momento cuando tengan que hacer su Happy Mail. Les mando muchos besitos y gracias por ver.